¿Qué tal, amigos? Yo no sé vosotros, pero yo... Yo me he pasado toda mi vida yendo y viniendo de un lugar a otro. Soy inmigrante de profesión y orgulloso de ello. Los últimos 23 años me los he pasado en América. Estados Unidos ha sido mi casa, la de mi mujer y la de mis hijas. Y como mejor me siento como cocinero, extendiendo puentes. Y aquí, aquí os estoy trayendo la gran celebración americana. El pavo del día de Acción de Gracias de Thanksgiving Turkey. Tan fácil como esto. Y aquí lo único que hay que hacer, un corte y toda la bolsa con su caldito y pavo incluido se va a esta cazuela tan chula. Anda que no. Y ahora, 30 minutitos. Horno arriba y abajo, o el que tú tengas. Le ponemos 180 grados. Y en 30 minutos este pavo de Thanksgiving está listo. En esos 30 minutos, pues bien sencillo. Una buena copita. Y ahora nos ponemos ya a preparar todas las guarniciones. ¡Qué difícil es hacer un pavo de Thanksgiving! El relleno de pan tan típico americano como si fueran unas buenas migas castellanas. Puré de castaña y ahora el puré de patata. Mm, ¡Qué buena pinta tiene! Con mis dos salsas de frutas favoritas, la compota de manzana y los cranberries americanos o esos arándanos rojos tan ricos. El Pau está listo.